5, 4, 3, 2. Desde hace rato estamos en la era digital. Y si no lo cree, entonces, ¿por qué los noticieros, los periodistas y las grandes personalidades ya hablan de twitters, de troles, de virales? ¿Por qué uno oye hablar de grandes fakes, de hashtags mundiales? Grupear, cuquear, intuitear, Facebookear, youtubear. El lenguaje y la forma de vivir han comenzado a cambiar. Porque esos aparatos, la manera como recibimos el conocimiento, es que nos Vamos muy rápido. Porque es que como yo tengo solo la visión de la cámara, solo, solo veo girar alrededor, me de ya <risas> Eli si ¿sí sacaste los emoticones. No llegamos a ese, sí. No. Estamos grabando sí, técnico y Este es diciembre. Uh, a la eh, el último el capítulo. Estaba el a la el, el Su Ay, Su man se cayó. <risa> tío. Tío. <risa> <risa> Mariana, <nada>. <risa> vamos, vamos. <risa> que Jorge tiene que empezar muy que no pierde no la. Y una sí. o sea, no, es, no es como su como subir a, a Boyacá, no. Ahí, mire. ¿no? Preparados. Pues estamos mareados también. y vamos a hacer la última toma. Es el busitear. 5, 4, 3. Mitear, María. 5, 4, 3, 2, vamos, vámonos. Estamos en la era digital, hace rato, y si usted no lo cree entonces porque en las noticias los periodistas y las grandes personalidades ahora hablan de twitters, de troles, de virales, de grandes scale, de hashtag mundiales, uno oye decir googlear, pluguear, facebookear, hasta youtubear el lenguaje y la forma de vivir han comenzado a cambiar, porque esos aparatos, la manera como recibimos el conocimiento, las horas y horas que nos pasamos entreteniéndonos el con ellos, han creado otros códigos para hacer un mundo mejor, más sencillo y más sabio. Sí, ¿cómo la viste Jorge? Ah sí, sí, bien, sí, claro que la vea. <risa> <risa> Oh, qué bueno que la haya clavado, que ahora es la tarjeta, ¿viste? ¿vale? Sí, sí, sí.